En el año 2019 hemos sido beneficiados con el programa Arte Escénica Itinerante. Este programa selecciona a la compañía y la compromete a hacer 42 funciones a lo largo de 8 regiones del país. Este programa, que es bastante impactante en su propuesta, ha sido para nosotros un tremendo desafío, principalmente porque como compañía, por nuestras políticas de trabajo, por nuestras líneas editoriales, hemos decidido llegar no a las capitales regionales de cada lugar, sino ir más allá, ir a los pueblos más pequeños, a las comunidades más aisladas y en ese lugar, aunque no tengan infraestructura incluso, nuestras obras se adapten y se den al público logrando de esta manera un acceso democrático a la cultura. Para llegar a Puerto Dén hemos asumido una travesía bastante arriesgada ya que el elenco conformado de esta obra eh, está in es integrado por Luz Jiménez, que tiene 84 años, y yo. Más el apoyo técnico de Felipe Ortega y Nicolás Zapata. Venir con Luz Jiménez a este territorio significaba también asumir un riesgo que era viajar en La Barcaza durante más de 26 horas de viaje. Hablamos con Luz, Luz dijo, bueno, si el objetivo nuestro es llegar a las localidades más aisladas, debemos llegar a Puerto Dene. Nos hemos enterado, gracias a la información de la Subdere, que, la, que Puerto Dene es la localidad más aislada de Chile y por ende tiene un acceso a la cultura muy, muy, muy limitado. Luego de este viaje increíble por los canales que tiene una, un paisaje inigualable, Llegar a esta localidad es, más allá de la, del, del programa en sí, es una fortuna. Y hacer la función que hicimos aquí que de la obra que se llama Nadie lee fuego mientras todo se está quemando era un tremendo desafío también. No es una obra fácil, es una obra de temática compleja, dura, exigente desde el punto de vista de la información, de la dramaturgia que presenta y también de la puesta en escena de la interpretación. Quedamos sorprendidos por la convocatoria Sabemos que Puerto Edén tiene cerca de 80, 84 habitantes. Habían 52 personas en la escuela Miguel Montesino. Y después proponemos, después de la función, quedarnos a conversar sobre la obra y sobre los temas. Y se quedó mucha gente. La mayor gente que habló en el conversatorio fue gente de Puerto Edén. Muy bueno que hayan llegado a Puerto Edén. Interesante y deja un, siempre una enseñanza a las personas. La primera vez que veo una obra y se Simperizaron los pelos, transmitía mucha emoción en la historia y todo el rato mirando. Es como un hito, es primera vez que llega una actriz y un actor de esta categoría. Estamos muy contentos de haber llegado a Puerto de con el programa Arte de Cienic y Itinerante de nuestro ministerio, apoyando la descentralización, el acceso a los bienes culturales. Fuimos reconocidos por la comunidad de que esta obra es importante para ellos. Me pareció muy bonito. El hecho que, que hayan venido a hacer la obra acá y, y que hayan llegado hasta Puerto Dén. Yo creo que eso es lo que más agradece y se... Uy, ojalá fueran más seguidas estas cosas, porque uno no las conoce. Esto es de ciudad y para que lleguen a Puerto Dén es muy bonito. Parece que a la gente le gustó mucho nuestra función y eso me tiene muy contenta, en este momento estoy muy contenta porque estar aquí tan lejos y conocerlos a ellos ha sido maravilloso. No puedo sino estar muy agradecida, muy contenta, muy emocionada.